Novamen, Vila de ha, ha demostrat la capacidad que tiene de surtir al carrer aunque hay una oportunidad, a que es una oportunidad solidaria, al FED también de abrir el camino del mar, de poder pasar ya para que este espacio tan, tan macu de la ciudad, entonces también que un motivo que molts de y Vila de Cansa acompañen a esta caminata solidaria. 15 años ya, nuevamente estamos en este 2022, celebrando la decimoquinta edición de la caminata solidaria. Muy felices. Eh, una más hoy, pues eso, una sábana verde de personas que se han querido unir a esta buena causa. Más de 4.000 personas están hoy aquí para caminar contra el hambre y para ayudar al PUN Solidario, a las personas de Viladecans, pero esta vez también otro paso será para las personas que están sufriendo por el conflicto de Ucrania. Así que en nombre de ellos y con mi voz, muchas gracias. Guay, mira, a mí que me cuesta un poco sacar a los niños a caminar, esta es una cosas perfecta. Exacto, una excusa muy buena para sacarlos. Esperemos que este conflicto acabe pronto y que por favor quede todo muy gente, así que todo lo que pueda ser apoyar, apoyamos. Nosotros ya andamos, ya hacemos cosas solidarias, lo que pasa es que quedamos. Que, que quedamos y colaboramos con, lo, con el, nuestro municipio en todas aquellas cosas que son solidarias para otros ...pues que es ya el cuarto año, me parece, el cuarto o quinto año... ...sí que es verdad que conocíamos gente que ya había hecho ya de otros años... ...y poco a poco nos hemos ido picando...